Este es el plan. En 60 segundos, entramos, cogemos toda la pasta y nos largamos. ¿Entendido? Y sin ningún tiro ni ninguna tontería, ¿vale, Manu? ¡Joder! ¿La dinamita está lista? ¡Listas! Aquí me toca. Boom. ¿Y las armas? ¿Listas? Yo prefiero las armas blancas. Venga, chicos. ¿Queréis hacer el corto o no? ah A mí, ¿eh? ¿Me das un pan de medio ¿Sí? cortado? Sí. Son 3.50. Vale. Eh, bueno, faltan 2,50 euros. Mm, ahora faltan 50 céntimos. Sí. ¿Está bien? Ahora sí. vale. Muchas gracias. A ti. Venga, ¿Sí? Adiós. adiós. Adiós, adiós, adiós. Buenos días. ¿Quién es ahora? Nosotros. ¡Esto es pues un puto atraco! ¡Que ¡Me está atrapando! ¡Hijos de puta! ¡Bastardos! Habéis elegido le quedo mal día para tocarme los cojones. ハハハハ! <laughs> <laughs>